Bueno, todo el mundo supo la muerte del niño, que intentó hacer un, un atraco. En el intento de atraco, eh, eh, los ladrones mataron a un niño de tres años y eso ha eh, condenado a la sociedad dominicana. La madre explicaba, en una información detallada en el listín diario que el niño estaba viendo muñequitos en su celular, en una silla sentada, en una sillita plástica sentado. El niño estaba afuera, en una sillita plástica sentado viendo muñequitos en el momento que pasó el hecho. Es lamentable, eh, eh, Rances Arias eh, fue alcanzado por ese disparo luego de, de, del, del robo, de, de, del intento de robo que hicieron estos dos individuos, que ya uno de los individuos se, los individuos se, entregó. se entregó. Solamente se entregó. falta una, una, una, persona, una persona, persona de los implicados en sociedad. este hecho, que es la, sumamente lamentable y que ha dolido a la sociedad dominicana completa. Pero... Esa es la información que data de cómo fue que sucedió antes del, del incidente. El niño estaba sentado en una sillita plástica, esa sillita de, de niños, y ahí fue que le alcanzó el disparo cuando él estaba viendo muñequitos eh, con su celular. Es lamentable. Bueno, vamos con la otra información y aquí hay un inconveniente, un, problema, un inconveniente sumamente grave. Con la tarjeta Solidaridad de Margarita y lo que es su equipo cercano en esto de la política y todo eso, dice que existe nueva división, ya que ayer mismo el Centro de la Policía Nacional, cuando el viceministro de Administración de la Presidencia, Alexis Lantigua, sorprendió al país al denunciar que la tarjeta Solidaridad, programa la que dirige la vicepresidenta Margarita Seña, se utiliza para beneficiar al expresidente Leonel Fernández en sus aspiraciones presidenciales, o sea, parece ser que están inscribiendo personas para apoyar a Margarita Señor, a Leonel Fernández, y que Margarita Señor está detrás de eso, ya que es la esposa de Leonel Fernández, y está detrás de eso para hacerle una ventaja beneficiosa ya en estas elecciones internas de PLD, y utilizando lo que es la tarjeta solidaridad bueno, siguen los problemas, siguen ya que fue el ministro administrativo de la presidencia que anunció esto o sea, que esta cosa, estas son cosas que son muy, muy, muy fuertes, ya que este está utilizando eh, fondos del Estado. Pero no solamente Leónel Fernández, por vía de solidaridad, también el gobierno de Arino Medina. Hay muchas personas de Leónel que piensan que está utilizando fondos públicos. Así que, estas son todas las informaciones importantes de nuestro portal tenenor.com.deo. Recuerda suscribirse a nuestro canal de YouTube, poner la campanita, seguirnos en Instagram, que casi llegamos a los mil y seguirnos en Facebook. Así que, ustedes saben, sigan el toque del mediodía.